Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí con ustedes, con estos así paisajes es. preciosos que les estamos presentando. Preciosos, preciosos. Y estamos en vivo y a todo color. Así amigos, es, les saludamos como siempre sus amigos Elida Madrigal y Rafael Caballero. Así es, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios primeramente por permitirnos un día más, un nuevo día. Él nos da la vida, nos da la salud, nos da la oportunidad de seguir enviando su mensaje, estas reflexiones preciosas y alabado y glorificado sea el nombre del Señor, porque Él nos ama y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por el perdón de sus pecados. Para darles la salvación de sus almas. Amén. Ok. Eh, permítanos hacer una pequeña oración. Para dar introducción al tema de hoy, Jesús y el paralítico. Amén. Vamos a estar reflexionando sobre esto. Es un momento de reflexión. Hoy que pues ya es... Uh, Primer día de julio. Primer día de, de este julio. Estamos este... estrenando mes, gente bonita. Así es. <risa> vamos a orar. Voy a tomar de la mano aquí de mi esposa Amén. para orar un momento. Gloria al Señor. Mi Dios eterno. Alabamos su santo nombre. Padre. Venimos ante su presencia, Señor. Gracias, Señor. Nada más para que sea usted quien hable. Sí, Señor. Que usted sea quien dé la enseñanza. Que Gracias, usted sea señor. quien dé la reflexión, Padre Santo. Nosotros sí, solamente señor. vamos a ser los instrumentos que usted tiene. Para poder hacer esto. Sí, Señor. So, es, Todavía le vamos eterno. a poner nuestra persona, Aleluya, nuestra voz, Aleluya, usando su palabra. Y Padre Santo, sangre, y usted encárguese de bendecir bendición. a todos y cada uno de aquellos que sí, puedan ver y escuchar esto y que puedan compartir la enseñanza que usted quiere dar sí, en, esta, señor. en este momento. Y Padre, y a usted le damos gracias, la honra. Gracias, Señor. Le damos la gloria sí, y le damos toda, toda, sí, toda señor. la alabanza, alabanza. en Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea su Amén. Amén. Sí, amén. amén. Y amén. Amén, amén. Bueno, pues, como ya vieron ahí el tema... El momento, me, o sea, el tema Jesús y eh, el paralítico. Y el paralítico, sí. Ajá. Hay, hay varios casos ahí de problemas de, de, de, de salud. Pero vamos a ver que está ahí en Mateo, capítulo 9, del 1 al 8. Amén. Me gusta este pasaje. Es cortito, no, no, no, no es muy largo. Chiquito. Pero creo que te, hay una buena enseñanza. Claro. Y que, que esto nos sirve como ese puente para pasar de un lado a otro. De un lado a otro. Eh, sin mojarnos los pies. Uh -huh. para, entonces que esto nos es sirve como un puente para poder transitar por toda Así esta es. llanura, por todo este lugar, por todo este espacio que necesitamos sí, pasar de, de, de un de estado un... pues uh, incompleto de, de la fe uh -huh. a un estado más completo, completo. de la fe. Amén, claro. así es. Ok, entonces vamos a dar principio porque nos, que quiero hacer okay, este programa hoy un poco más, más corto. Así okay. es, amén. Empezamos ahí. En el nombre de Cristo Jesús. Empezamos y nos dice así el capítulo 9 de Mateo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ajá. Uh -huh.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 entonces eh, le trajeron a un paralítico. Uh -huh. Este paralítico sí. lo traían sobre un, una cama, sobre algo que hicieron. Eh, una, una camilla portátil ahí. Vamos a llamarlo así, de esa manera. Uh -huh. y, y lo trajeron a, a los pies de Jesús. Y al ver Jesús, fíjese bien, al ver Jesús... ¿Qué la, cosa? La fe de ellos. La fe de ellos. Sí. Y esto lo quiero comparar con el punto de que tú sí. puedes compartir este material, este video. Sí, amén. Para ayudar a otro. Amén. O ah, a otros. Sí, sí, amén. Haz de cuenta que tú agarras la, la, la camilla esta, uh -huh. pones allí el, el video y tú lo trasladas a... A tu Ronbier. familiar, amistad, eh, a quien tú quieras eh, eh, serle de bendición y que Jesús vea la fe tuya obrando porque a ti te gustó este video. Sí, amén. Fíjate que, que, que interesante, qué bonito. Muy interesante, muy importante este, claro. que, que la gente pueda crecer espiritualmente y que en un momento dado. Esa fe uh -huh. que, que se toma, que, sí. se, que se adquiere por escuchar la voz de Dios o, o, o bien la, sí, sí. escuchar las escrituras. Que aumente su fe para que pueda compartirlo con otras personas. Sí. La, fe eh, la fe en acción. La fe en acción. La fe en acción. Entonces eh, aquí nos está diciendo que el un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús, la fe de ellos... Entonces fue cuando Jesús abrió su boca Y dice uh -huh. Sí, entonces Le dice Ten ánimo, hijo Tus pecados te son perdonados Fíjate, aquí pasan algo Vio la fe de ellos Al paralítico le dice Que tenga ten, ánimo Ten ánimo, hijo Y le dice algo bien importante Tus pecados te son perdonados Amén, gloria al Señor ¿Por qué? Dios, porque no. hablando humanamente, pues todos somos pecadores. Sí. Unos arrepentidos y otros no. Y otros no. Uh -huh. Entonces, como no sabemos quién sí se arrepintió y quién, no, y quién no, Jesús sí se da cuenta. Sí. A él no lo podemos hacer mm, callar. No, porque él ve el corazón de cada uno. Eh, exacto. Entonces, eh, los puntos aquí ah, importantes man. es que Jesús sí ve cuando la persona está en pecado. Quizás tú o yo o cualquier otro eh, quisiéramos ocultar esa situación. Sí. Pero delante del altísimo, delante de Jesús. Pues no, no, no podemos porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña, todo, todo. Así que entonces no nos autoengañemos, dicho de otra manera. ¿Ok? Entonces... Entonces alguno de los... Es, es, no, no, perdón. perdón. Eh, de ánimo, hijo, tus pecados que, que son, son perdonados. Uh -huh. Entonces, cuando Jesús menciona esto, ya había gente allí, alrededor. Uh -huh. Sí, sí, había. Y siempre va a haber gente con malas sí. intenciones. Oh, sí, sí, sí. Los malentendidos, la gente que, que no va acorde con lo que está pasando. En Así fin, es. Y dice ahora el verso 3 Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Fíjate, lo mismo que pensaban. Este blasfema, ¿no? ¿eh? Pues como que se está perdonando pecados. Pues quiénes se le van a dar perdonando pecados? Ajá. ¿Por qué? Porque no sabían o no se habían dado cuenta o no querían haber sabido que Jesús, como el Hijo de Dios, a eso vino. Hacer el Salvador del Mundo. Amén, amén, así es. Y lo increíble, mil, no, do, 2021 años después de eso, de que Jesús vino, todavía hay gente que no cree eso. Oh, sí, así es. Todavía hay gente que, que hay sí, mucha hay que incredulidad. Creado. y dice no creo en Dios. No, no creo en Dios. Y lo dicen públicamente porque a veces lo hemos visto en algunos programas. Sí. Entonces, qué tremendo, mi amada, mi amado, cuando de nuestra boca puede salir ese, ese, ese, ese pensamiento sí. de no creer. Dentro de, de los documentales que me gusta, a mí me gusta mucho ver los documentales. Uh -huh. ...y estaban pasando un documental... ...o hay un documental en la internet... ...de un hombre... ...que estaba terco... ...así, terco... ...como un periodista... ...más o menos... Uh -huh. ...en esa figura... ...que estaba investigando... ...lo contrario... ...a, a lo que Dios dice... Uh -huh. ...y... ...al final... Pues se da cuenta de que Dios existe y que ajá. la Biblia pues, es, es, es real y claro. que Dios hace las cosas. Amén. Después de insistir tanto en, en, en, su, en, en sus comentarios, ajá, su pensamiento, su negativo, es, es increíble que todavía el día de hoy. Hoy, en este instante, Ay, en este momento es triste, pero así Hay es. personas que, que todavía no pueden creer Lo que nosotros ya creímos Y que yo mismo batallé Para hacerlo Sí, Es, es triste Por pero eso no me no extraña Así es, extraña. La, así es la, la realidad No me extraña Porque no. yo mismo ya pasé por ese sí, camino Sí, sí, ya Y cuánta gente ahí. hay Que es incrédula Yo espero que No sea tu caso, mi amada y espero que no sea tu caso Sino que puedes atreverte a creer Y por eso vas a compartir el Sí, video. por eso sí o sea, el, el, el adversario, el diablo Siempre está metiéndose Metiéndose y, y obstruyendo este Todas las cosas que se Relacionan con Dios Pues para que la gente no vea No escuche y no crea Sí, sí Que sí, sí. quiere tener a, a las personas cegadas uh -huh. eh, hay mucho, hay mucho ma manipulador, hay mucho, oh, sí. hay mucho manipulador para que no crean en el verdadero Dios, hay un, bueno. un, un espíritu maligno de, sí, de, de, sí, de, de mentira, sí. de, de, de maldad, sí. muchos, no nada más uno, hay muchos, muchos, hay, hay muchos y, y hay, no sé, chiquitos, medianitos, grandecitos y hay mentirosos gigantes que hasta dirigen un país, sí, Okay. Sí, sí, así es. Entonces, eh, en entonces algunos de los y conociendo Jesús el pensamiento de ellos dijo para dice por qué pensáis mal en vuestros corazones. Ajá, fíjense, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, cosa interesante. Dios conoce nuestros pensamientos, ¿lo sabías tú? Sí, bueno, qué bueno. No, no, no lo sabías. Bueno, qué bueno que ya lo estás escuchando. Uh -huh. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, uh -huh. conoce nuestro vivir. A Él no lo podemos engañar. No, no lo no podemos engañar, no, de ninguna manera. No es un Dios que estemos viendo físicamente, pero es un Dios que quiere estar en nuestro corazón. Amén, Amén así es. Así Entonces, es. mi amado, mi amada, pero los pensamientos de los hombres normalmente siempre van en tendencia hacia el mal. Sí. Es poco lo que es hacia el bien. Sí, así. Porque es. si esto fuera hacia el bien, uh -huh. tal vez ya el Señor hubiera venido ya por su pueblo. Sí, sí. Pero él sabe que todavía no se ha llegado la hora porque todavía hay muchos pensamiento equivocado. Y que empieza en mal. Negativo, sí. Fíjate, en las últimas noticias que hemos escuchado de México y de aquí, de, de Estados Unidos, ¿cuánta gente hay malvada así? Uh -huh. Vamos a llamar de esa, de esa manera. Sí. Asesinando gente que nada tiene que ver con ellos. No. Nada, nada. Nada más por ideologías tontas o por... Eh, egoísmos O bien porque el diablo Los hace hacer atrocidades Esa madre que mató a sus tres hijos ¿Qué, qué, Y qué, ha habido un montón qué, así y hay, Sí, sí sí y, y, No, no eh, O sea, estamos eh, Estamos viviendo día a día, día las, las profecías Escritas aquí en la palabra Exacto, entonces Jesús les dice ¿Por qué pensáis Mal en vuestros corazones. En vuestros corazones. Y se va el corazón. Uh -huh. Se va el corazón, sí. Porque aquí, como que el corazón se anida. No es aquí la mente. Los pensamientos, el Señor lo sabe. Sí. Por eso dicen, no, hombre, ¿qué corazón tan negro tiene este? Sí, porque de, de, de, del, del corazón, pues se va el pensamiento. No, no dicen, oye, ¿qué, qué, qué mente tan ta negra tiene? No. Dicen el corazón. El corazón. Es la bodega. Es el ¿Sí? storage. ¿Sí? Es una bodegona tremenda ahí. Storage. Ahí caben hasta ferrocarriles completos. Bueno. Entonces, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Cuánta gente hay que piensa mal en, en sus corazones? Uh, Habrá maldad. Muchísima gente. Muchísima gente. Basta que ves tantito las noticias. Y te vas a dar cuenta de que no nos estamos equivocando. El mundo está ni una lleno, de, lleno de, de, de maldad. Lleno de maldad. Ay, si, si agarramos toda esa sangre derramada. Ya, en, en esta tierra. ¿No faltaría sangre en los hospitales? Pues no. ¿Sobraría? No, no, no, no sabrían qué hacer con tanta sangre. Sí. De tanta sangre derramada de, de gente sí, sí, sí, definitivamente. que no tenía por qué duerme, haber muerto. Uh -huh. Ok, vamos al verso 5. Porque, o sea, porque, ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Aleluya. <risa> Miren, uh -huh. cuando yo veo esto en la escritura, voy a repetir una vez más si sí, es que ya lo has escuchado uh -huh. cuando a ti te predican con la palabra de Dios y tú estás atento te das cuenta de lo que la escritura enseña y dice por eso es bien importante que prediquemos siempre con la palabra amén así es y dice aquí en el verso 5 que es más fácil decir ¿Tus pecados son perdonados? ¿O, o decirle, levántate y anda? Uh -huh. Y a ti te digo, levántate y anda y, y, y, y, y comparte el video. ¿eh? Amén, amén. Pero también eso nos está diciendo algo, que todavía estamos en el tiempo de los milagros. Sí, sí, todavía. Todavía el, el Señor ha ha extendido su misericordia y su tiempo sí. para que todavía la gente tenga la oportunidad de salvarse. Y somos testigos de ello porque lo hemos puesto en, en, en práctica, vamos a llamarlo así, en alguna forma, en alguna manera, porque lo hemos hecho a través de los medios. Sí. Y lo hemos hecho físicamente cuando hemos estado en alguna reunión o en algún lugar en especial. Y Dios ha obrado milagros Amén. definitivo Amén. y afirmativo. Así es. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dudar de lo que la Escritura enseña sí y dice? No, no, no, no podemos dudar. Hay organizaciones que no creen eso, ¿eh? Así, organizaciones completas. Y que le enseñan a su gente a que ya el, el tiempo de los milagros quedó atrás con Jesús. Sí, ¿no? Eh, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, dice la Escritura. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Así es. Entonces, nos consta, nos consta lo que nos consta, no... No, no podemos dejar de, de, de, de declararlo de declararlo de decirlo porque porque qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o levanta ti y anda okay. y esa era una enseñanza que estaba dando obviamente a, a los uh, eh, a, lo, a, a, a los escribas uh -huh. que ven ese pariente de los fariseos sí y qué dice más adelante? Pues 6. para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Gloria ah, al señor. Aleluya. Entonces, sea el nombre del señor. Aleluya. Mi amado, mi amada. Qué gran respuesta está dando aquí el señor Jesús. Para que la podamos entender. Para que la podamos poner en práctica. Esto es para vivirlo. Para ejercerlo. Amén, amén. Para hacerlo. Yo pues, lo he mencionado varias ocasiones o muchas veces ya. Y una vez más me voy a dirigir a ti. Que estás allá de aquel lado de la cámara. Dios también te puede usar a ti. Si puedes creer. Amén. Dios a ti también te puede bendecir para que tú también seas un pregonero de la palabra de Dios y que tú también puedas un día, no lejos de hoy, estar hablando, orando, predicando, sirviéndole al Señor. Amén, aleluya, gloria al Señor. Tal vez uno lo, lo ignoras. Pero Dios también quiere usar tu vida. Lo único que necesitas es la disposición. Es todo lo que necesitas. La disposición. El querer hacerlo. Pasar por esa experiencia. De que Dios también a ti te, te puede usar. Y que te puede usar más fuertemente que a nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Porque Dios también puede dar más y más y más en abundancia así es. es es increíble que todo esto pueda suceder y acontecer cuando nosotros ignoramos que puede pasar esto así es entonces no pienses mal, piensa bien y actúa Amén, así y ya es. para ir terminando dice, sigue diciendo aquí Uh -huh. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Uh -huh. pecados. Dice entonces el paralítico, levántate. Cama. Le, le da una orden. Levántate. Levántate. Toma. levántate. Toma tu cama. Toma tu cama y, y vete a tu casa. casa. Está paralítico. Uh -huh. Dice entonces él se levantó y se fue a su cama. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y por lo que dice aquí es también para ti. Dios da esa potestad. Uh -huh. Dios te puede usar también a ti. Y ese es un punto bien importante mi amada. Y estamos pregonando esto porque tú también puedes hacerlo. Amén, amén, así es. Es que eh, lo hemos dicho, este, para el Señor no hay nada imposible porque su poder no ha menguado. Su poder es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. El, el, el, el, el Salmo 139 eh, eh, nos dice la omnipresencia y, y la omnisencia de Dios. Y nos dice ahí en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu, y a adónde huiré de tu presencia? Uh -huh. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán,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 estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti, mi cuerpo Amén. glorificado sea el nombre Amén. del Señor Amén. precioso precioso salmo la, la omnipresencia y omnisciencia de Dios entonces ¿qué quiere decir eso? mi amado, mi amada que tú, yo y cualquiera que le pueda más creer más, a eso? Dios lo puede hacer. Amén. Amén. Amén. Ahora Así es. quiero ponerte en esta perspectiva. Imagínate tú que tomas autoridad por la palabra de parte de Dios para que a ti también te use. Aleluya. Nos, Aleluya imagínate. ¿Cómo te sentirías tú? Es uh, Él pregunta, ¿cómo te sentirías algo, tú, mi, mi amada? Precioso. ¿Cómo te sentirías tú, mi amado? Que Dios a ti también te pudiera usar. Amén, amén, amén, así es. Así es, el Señor te puede usar. ¿No es casualidad que estés escuchando? ¿No es casualidad que estés aquí con nosotros ahorita? ¿No es casualidad que se lo vayas a compartir a alguien y que ese alguien... Lo toman como, como suyo Ay, Y digan, pues yo también puedo amén, Claro que amén, tú también claro puedes Claro que sí Claro que sí puedes pues, pues les decimos Compartan estos materiales ¿Por qué? Porque es para todos Es para todos, sí, amén Es para todos para... Más, no todos están dispuestos a hacerlo Eso sí Pero ahí es donde entra El que tú sí quieras Y señor? que tú Y que tú te propongas Hacerlo. ¿Qué necesitas? Creer en el, en el Dios altísimo tomar la palabra como tuya y decirle, Señor, gracias por tu palabra. Amén, amén. Y la empiezas a poner en práctica. Que el Señor toque tu Y a corazón. ponerla en práctica. Y a ponerla en práctica. Y entre más la practicas, Dios te puede usar mucho más. Sí, amén, amén. El Señor puede tocar las fibras de tu corazón. En el sentir y en el desear de hacerlo uh -huh. Él lo hace Él lo hace, pero tú tienes que querer Y pedirle con todo tu corazón Señor, úsame a mí Úsame a mí porque Tu palabra es verdad eh, eh, tu, pa tu palabra Está llena de amor y de misericordia Amén, así es Entonces Esto no es exclusividad des de nadie El Evangelio es para que lo predique Prácticamente cualquiera. Sí, amén. Hay hasta amigo. niños que, que, que predican. Sí, hay niños, preciosos, preciosos niños. ¿Les ayudan sus padres en un momento dado? Sí, sí es les, posible. Les pero a, es Dios a, a, a y su quien fe. da la inspiración. Sí, claro, claro. Y hemos conocido, a, a, a, no, no decir de, de cerca, pero los hemos conocido por, por los medios. Niños que sí. predican, pero como grandes. Niños predicadores, sí, amén. Amén, así es. Y es increíble cómo Dios puede utilizar hasta un niño para predicar. Sí, amén, amén. Que no te puede usar como, a ti Como ejemplo, sí. Así sí. que no, a mí no, no, me, no me queda ninguna duda de que tú también puedes hacerlo, mi amada. Sí, amén. Tú también puedes hacerlo, mi amado. Amén. Déjate amén, usar amén. nada más, eso es todo. Amén, amén Si tú te dejas usar Pues yo te va a bendecir, te va a usar Y vas a hacer un... De bendición un... para otra gente, ¿Sí? amén Exacto, mira Todos los grandes evangelistas que ha habido en el mundo En todos los tiempos el sea el nombre del Señor. No nacieron así No nacieron como evangelistas No El tiempo los fue desarrollando Sí, amén, el amén. tiempo El tiempo no más que quisieron hacerlo Estuvieron dispuestos Y Dios los usó Amén. Que haya hambre y sed Por la palabra del Señor Y el Señor da el, el, el discernimiento El Señor te da la palabra El Señor el Señor te da todo Nada más que tienes que tener ese, Esa disposición grande y preciosa Entonces Para Dios no hay nada imposible Así que no pienses tú. Gloria al Señor. Que porque eres nuevo, o, o porque no tienes mucha educación, o porque eh, Ay, nadie sí, te lo había dicho. Bueno, pues qué bueno que ya, ya lo escuchaste. Amén, amén, amén, así es. Nosotros siempre pensamos y, y queremos que esto se convierta en una realidad, de que siempre haya gente que lo haga mejor que nosotros. Amén. Porque nosotros ya lo estamos haciendo. Y es como pasar la estafeta. Como lo hacen en, en, en las carreras de, uh -huh. que, que, de, de relevos, que, que van ahí con la estafeta o con, con un palito sí, sí, ahí, algo, ¿no? Y se lo pasan uh -huh, al otro y el sigue corriendo. Uh -huh, uh -huh. Y luego ese otro se lo pasa a otro y, y, y, sigue, y sigue corriendo. Y sigue, sigue, sigue. sigue. Así eso es lo que quiero hacer contigo. Es lo que queremos hacer es contigo. Es lo que queremos. Amén, amén, así es. Por eso yo en, en, en algunas ocasiones le, le he dicho a mi esposa que si ella se veía haciendo esto antes, pues no me veía ni yo. Pues menos no, ella. No, no, no, yo no. Pero qué hermoso, ¿verdad? Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Es, es maravilloso. O sea, este... Este gozo y esta satisfacción El mundo no lo da El mundo no te da esto No La paz La paz que el, que el Señor te da La confianza y la seguridad No es comparable Nada, absolutamente nada Con este mundo Y, y, y, y todas sus uh, atracciones que hay Nada Nada, absolutamente nada eh, A veces le pregunto a esta mujer Que Dios me dio porque me la dio. Es mía. Y nada más mía. <ríe> <ríe> que si ella algún día pensó en verse así, haciendo esto, puede ser, pues no. Y lo mismo puedo pensar yo. Ni yo pensé que algún día yo pudiera estar hablando, predicando, y usando ahora todas estas herramientas nuevas. Que el Señor Que no es maravilloso porque... Hemos podido llegar a más allá de nuestras fronteras. No hay distancia ahorita ya. No. Ya con es, es, es, esto ya se globalizó. Imagínate Dios usando también a ti. Ay, Déjate Dios. usar por el Señor, por favor, hombre. Nomás entrégale bien tu vida, Señor. Sí, amén. Entrégale bien tu vida. Y dile, Señor, amén. que ya no sea yo, sino tú usándome para pero tu honra, adorando. para tu gloria y para tu alabanza señor. amén hazlo amén. déjense usar y hasta aquí vamos a llegar pero voy a pedirle a mi esposa que ella haga una versión me, me, me encanta escucharla es increíble esta mujer que Dios me dio eres única y a mí me gusta que tú lo hagas también <ríe> gloria al Señor o, ora, y, y ora por ella, daza, el ora, ora por él, Amén. para que Dios también nos use. Aleluya, Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor. Sí, Señor. Dándole la honra, la gloria y la alabanza, porque esto solamente usted lo hace, Padre Santo. Gracias, Señor, por su grande amor y su grande misericordia. Gracias, Señor, por su bendita palabra, porque siempre, Señor, es, es nueva y es refrescante, es eficaz, es... Todopoderosa, Padre Santo. Y en este momento, Señor, yo le pido en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, que usted toque, toque los corazones, Señor, de las personas que estén viendo o vayan a ver, Señor, este, este video, vayan a verlo y escucharlo, Padre, que usted obre a través de su Espíritu Santo. Toque, Padre, las fibras de los corazones en el, en el sentir y en el desear de beber de, de, de su palabra, Señor, de estar, Señor, en, en ese sentir, Señor, de poder compartir su bendita palabra, porque, Señor, su, ven, su venida está cerca. Estamos viendo, Señor, estamos viendo tanta maldad, y usted lo dice en su palabra, Padre, que en los últimos tiempos la maldad aumentaría. Y mire, Señor, mire, usted está viendo, está viendo toda la maldad desde de los que están en, en, en alto mando en, eh, eh, de presidentes y, y todos los uh, uh, que están alrededor de los presidentes, Padre Santo, necesitan, Señor, escuchar, necesitan llegar a sus pies pidiendo perdón, Señor, y que cambien sus, sus corazones, Padre, sus mentes, porque es mucha la maldad, es mucha la maldad que está habiendo en este mundo, Padre, y, y la gente, la gente no escucha, la, es, la gente se pierde, pa Padre, pero nada imposible hay para usted, Padre, porque el poder de su Espíritu Santo, Señor, está obrando en este mundo, porque mayor, mayor es usted que el príncipe de este mundo, Padre, porque está en sus poderosas manos, Señor. Y en sus preciosas manos Ay, ponemos, Señor, a, a, a los evangelistas, a los pastores, Padre Santo, que eh, se den cuenta que haya ese despertar en ellos, en las iglesias, en las congregaciones. Eh, todo mundo necesitamos de, de, de ese poder, de su amor, de su presencia a través de su Espíritu Santo, Señor. Que haya un despertamiento espiritual, Padre mío, porque... Es necesario y ya estamos viendo, Señor, todo, todo lo que está aconteciendo, Padre. Y en sus preciosas manos, Señor, ponemos eh, eh, este mensaje para que sea visto y escuchado por mucha gente, Padre, y que toque, que toque las fibras de los corazones y que haya ese sentir, ese sentir, ese desear de beber su palabra, de introducirse en su bendita palabra y estar en comunión con usted, Señor, a través de la oración, Padre mío, gracias por su grande amor, Señor. Y en este momento las personas que estén viendo o escuchando este video y sí, que señor. hay algún problema de eh, enfermedad, cuál es que el problema que sea, Padre, Aleluya. usted toque con sí, su sí, mano señor. de poder sí, y que esa persona Santo, se levante toque. en el nombre de Jesús Toquele, por la sangre vertida en la cruz del Calvario Aleluya. y por su Espíritu sí, Santo que tiene todo poder para hacerlo en el nombre de Jesús Aleluya, Aleluya. Amén. Aleluya. Y amén. Amén. Amén. amén Amén. Amén Amén, Amén Gloria al Señor voy a dar como un testimonio este comentario me recuerdo de la hermana Mari, Mari Torres Ajá. al quedar viuda su esposo era el, el pastor de una congregación Ellos están dentro de esa organización Porque nosotros los invitamos A que estuvieran ahí Con los hermanos Rubio Ajá. Amén. Y Al faltarle el, el marido Porque falleció el hermano Noé, Ella agarró La estafeta y ella continuó Sí, amén Amén, amén Y me acordaba ahorita También de otra familia con la que convivimos bastante uh -huh. El hermano Gloria Willy ayer. Hijo de, de, del hermano Ronnie y Olga Ajá. Willy uh -huh. Trabajando en la obra del señor Y ahora se ha adherido también a Armando Armandito, Armando, sí Bueno, Armandito <risa> Armandito chiquito, ya es grandote <risa> Este Gloria, eh, señor y, y, y así podríamos mencionar, por ejemplo, de Adamina, una líder. Adamina, linda, linda sierva. Uh -huh. eh, gran Sierra apoyo para el hermano Daniel. Hermano Daniel también. Y ya, sus hijos. Lindos pastores. También, ya. Yeah. Ministrando también. Amén, el o Señor nos ha usado grandemente. Y así podríamos contar más, más historias. Bendiciendo y usando siempre. Por eso creemos que tú también puedes hacerlo. Claro que sí puedes. Hazlo. Busca, más busca de Dios. Busca la guía de Dios. Deja que Dios te use. Y Amén. con seguridad Amén. tú también te vas a unir al grupo Amén. de personas que estamos ministrando la palabra amén. del señor amén. porque todos estamos de pasadita amén. incluso tú nos está bien estamos aquí de pasadita amén. Así pero mientras que vamos de pasadita dejemos huella en el camino amén amén amén así como cuando se dejan las huellas en, en, en la arena cuando vas, vas en caminando. la orilla del mar así que vas pisando y vas dejando una huella o bueno, en los caminos de, de, de tierra que, que donde vas pisando vas dejando una pequeña huella. Así Imagínate es. que tú también dejes Aleluya. Una, una huella. Alaba, glorificado sea el nombre del Señor. Dejemos huella en esta vida. Y demos Salud. toda honra. Y demos toda gloria. Al Altísimo. Amén. Bendito Aleluya sea el Señor gloria, por ello. El Señor. Pues hasta aquí llegamos mis amados. Mira, pues ya, porque señor, ya son 39 minutos. Ya. El señor, les bendiga Vamos grandemente. Un, un, un abrazo de sus amigos de siempre, Elida Madrigal y Rafael Cabazos. Les amamos y gracias por ver y escuchar los videos. Y gracias, muchas gracias y mil bendiciones para todas las personas que nos están compartiendo. Señor, les bendiga grandemente. Amén, amén. Y bueno, pues hace rato que no hacíamos un, un video de. de de 40 minutos, bueno, hoy, es. hoy está ahorita aconteciendo. <risa> bendiciones. Listo, bendiciones.